Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de Spider-Man porque a lo largo de esta semana se vienen episodios dedicados a las películas de Spider-Man por los 60 años de este gran personaje de los cómics que claramente ya eh, se expandió más allá de las viñetas. Hace poco tuvimos una gran película que unió a varias generaciones de Spider-Man y a lo largo de esta semana voy a estar recorriendo varias de las películas. Eh, no voy a hablar de las de Tom Holland, ya voy a explicar en su momento por qué. Me voy a dedicar a la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, después a las películas de Andrew Garfield y finalmente a la gran película de animación Into the Spider-Verse para celebrar esta semana los 60 años del querido Arácnido, y para este primer episodio, para hablar, obviamente, en orden cronológico de Spider-Man, la primera película con Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi, me acompaña, Javes, ¿cómo estás querido Javes? Qué, qué buena introducción, ya estoy emocionado por saber qué va a pasar, o qué vas a decir de las próximas películas. Gracias. Eh, gracias. Nada, gracias por la invitación. Eh por estar de, de, en las primeras, y, y siento que además estoy afortunado porque es una de mis favoritas de esta trilogía. ¡Qué bueno, Así qué bueno! Que, y no, y, de, y de, las, de la trilogía y de los personajes de live action. Cumple 60 años Spider-Man y decidí hacer este humilde homenaje hablando de estas películas. Eh, está bueno además, hace poco con lo de No Way Home, no sería spoiler, o sea, ya todo el mundo sabe lo que pasó en esa película, eh, pero por las dudas no voy a especificar. Con lo de No Way Home es como que revivió mucho eh, esa manija de las películas anteriores de Spider-Man y yo creo que más o menos hay cariño por todas. Yo creo que eh, te puede gustar más o menos alguna por ahí de Amazing Spider-Man 2, es como que dicen que es de las más flojitas, Spider-Man 3, eh, pero yo creo que hay mucho aprecio por todas, por todos los Spider-Man, y también por esa idea en general de, de este personaje y de tantos años, o sea, 60 años, es una locura. Y todo lo que ha trascendido, eh, tenía ganas de claro. hacer esto. Eh, y, y nada, bueno. A mí, lo, a mí lo particular de que me gusta de este personaje, y va, yo lo sigo desde que estaban los dibujos animados en un, en un canal sí. de televisión que se llamaba Fox Kid. No sé si lo llegaste a escuchar. Bueno. Eh, y los amaba, amaba mucho su, esta, estas comiquitas, como le decíamos en Venezuela, comiquitas. <ríe> eh, pero la, lo que fue esta primera película a mí, nada, me abrió todo un mundo de posibilidades, eh, de visiones, eh, en cuanto fue... Eh, nada, no sé si empezamos a hablar de la película sí, o sí. no, pero... Sí, eh, mándate, este, mándate, mándate. A mí, a mí en lo particular, lo que me gustó mucho de esta primera parte fue como... Cómo de cierta manera metieron una generación que se sintió muy identificada, al menos yo lo veo así, viste que estábamos como medio ner, medio así, como este personaje así tan, tan decaído, tan, tan debilucho al principio, pero poco a poco encontrando esa, esa puesta, en, ese, en esa, esa forma y ese por qué luchar por algo. Eh, nada, siento que los hizo a varios, como todo superhéroe, todo superhéroe nos da un motivo para amarlo, para quererlo, para sentirnos identificados, para querer ser como él. Eh, y creo que Spider-Man o esta primera película de Sam Raimi lo fue para una generación eh, en su momento, no sé si me explico, no sé si eres de la misma generación que yo porque... Sí, sí, creo que ya <risas> cuando dijiste lo de Fox Kick, eh, creo que ahí más o menos andamos por la misma bueno, generación Va, no sé cuántos años tenés Yo voy para 33 Bueno, yo acabo de cumplir 28, así que andamos estamos por ahí Estamos ahí, ¿no? éramos, éramos, o sea, estamos por ahí, bueno pero no, en su momento yo recuerdo mucho lo que el significado de Spider-Man y recuerdo que cuando salió eh, es, estaban los VH. Sí, también tengo. Sí. Todavía. Y además que estaba recién el DVD y... Eh, era una novedad. ¿sí? Que, bueno, no sé si acá. Un momento. Era una super novedad. Y entonces, no sé si en Argentina pasó, pero en Venezuela estuvo el, un momento que no todos le, tenían la capacidad de comprar un DVD porque, bueno, era costoso y tal. Eh, y tenía lo que era un BCD, te leía los CD, sí, entonces sí, sí. grababan el video en los CD, te lo dividían en dos partes y lo veías, bueno, yo, era, yo vengo de una familia muy grande y reunirnos a ver la película, bueno, fue todo un hito, y aparte, bueno, ya se terminó la primera parte, vamos a la segunda, cambiabas el disco y bueno, veías la segunda parte me desbloqueaste un recuerdo con el tema de, de Sí España, sí ¿no? eh, es que cada tanto pasa que se te desbloquea un recuerdo algo eh, de alguna serie animada que veías de chiquito o esto de los VHS hace poco lo había comentado con Lightyear porque tengo los de las primeras películas de Toy Story un mon montón claro. de cosas eh. Eso, esos, esos recuerdos siempre se, se te desbloquean eh, y sí, la verdad que Spider-Man es un personaje, eh, como mencionaba anteriormente, que pasó de las viñetas y se transformó en algo completamente icónico. Yo creo que al nivel de Spider-Man solamente está Batman y por ahí Superman. Eh, no, yo diría que al revés, yo diría que al revés. O sea, primero... ¿Superman? Superman está y bien, Batman. está bien. Yo por ahí soy más de Batman, pero sí, es, Porque... verdad, es verdad. No, yo también, yo banco Batman, amo Batman, tengo muchas cosas de Batman, pero siento que a nivel de viñetas y, el, y, la, y, el, y más que forman parte de la cultura pop también, de que, bueno, los usan en diferentes eh, referencias, eh, siento que Spider-Man y Superman, que son dos casas productoras diferentes, pero bueno, están ahí como que los primeros, si bien ya hoy tenemos a los Avengers y a toda esta la cama de superhéroes que ha existido y que mucha gente hoy en día los quiere, pero desde antes, los que acabamos de mencionar. Sí, sí. Y, y sí, pares? completamente. Y bueno, Spider-Man es eso, es eh, un ícono de la cultura popular, definitivamente. Antes incluso de, de la primera película, que de hecho fue esta, o sea, no hubo antes otra película con Spider-Man, Sí hubo series animadas y sí hubo una serie claro. medio rara con un Spider-Man, no sé si era japonés o no. No, no recuerdo. Pero la primera película, película, película fue esta. Y, y a partir de ahí es como que ya trascendió de otra manera el personaje. Eh, pero sí, fue un, un ícono, claro claramente. Bien. No, para mí sí, de hecho, eh, las series, me acuerdo que sacaron un montón y bueno, yo veía esta que te decía, que te mencioné y que después le fueron sacando temporadas y agregando personajes y más eh, conflictos, y más todos estos temas eh, como que iba uno creciendo también con la serie aunque bueno, este, Peter Parker le pasó esto entonces esto me puede pasar a mí. Sí, no sé, pensado o al menos yo De eh, hecho, en un momento, en una entrevista, si no me equivoco comentó que el hecho de que Spider-Man tenga eh, esta máscara era para que cualquiera se pudiera sentir Spider-Man. Al taparle toda la cara, cualquiera ¿Ya? podía ser Spider-Man. Y eso lo hace, eh, además de cómo es Spider-Man, esto que contabas de cómo es Peter Parker, eh, te hace como bastante más cercano sacando de lado los poderes, obviamente a todos nos hubiera encantado en algún momento que nos pique una araña y, y tuviéramos todos estos poderes y habilidades, pero sacando eso lo, lo, lo más fantástico, creo que es de los héroes más eh, cercanos en cuanto a, a lo que le pasa, en cuanto a su vida, la adolescencia, que es, es por ahí la etapa más marcada y más significativa de Peter Parker en los cómics, en las películas, Claro. Eh, que a todos nos ha pasado entonces eh, por eso también eh, no, tanta de identificación con este personaje y de ahí por claro nos hemos muy identificados sí sí. sí sí sí es verdad de hecho es como te digo ahorita cayendo en cuenta y volviendo un poco atrás es como que veo que este fue uno de los personajes con los que sentí mucha referencia o mucha afinidad eh, y ahora que lo dices lo de la máscara, es verdad, es como que uno no... Como que, bueno, podría ser cualquiera eh, para poder personificar a este, a este superhéroe. Eh, en cambio, bueno, como que ya es eh, lo que fuera Superman o u otro, hasta el mismo Batman que tiene media cara tapada, igual te dice, bueno, tienen que tener estos rasgos para poder interpretar a ese personaje o a ese ícono. Eh, nada, me, me gustó, me gustó saber sí. eso. Sí, lindo detalle, además. No, no, no capaz lo leí y no me acordaba, ¿eh? sí. Muy yo bueno. a, ahora estoy en duda de si fue en una entrevista. Yo, yo sé que lo escuché y sé que fue Stanley, pero... No ahora, ahora tengo dudas. Pero lo dijo así, que... ya está. Vamos a, vamos a aceptarlo sí. sí, confía, confía de que fue sí. así. <risa> yo lo compré, yo lo compré. <risa> ya está. Y además fue hermoso. Quedó, quedó, quedó muy lindo. Quedó lindo. Bien. Eh, bueno, te tengo que hacer un cuestionario. Venga, venga, venga, a hacer, el, que venga. Le voy a hacer a, a, a todas las personas invitadas. Perfecto. Y es justamente como no podía ser de otra manera sobre Spider-Man. Eh, primero que nada, quiero que me cuentes cuál fue, bueno, algo ya contaste, pero sí, por ahí. Ya, ya hay... me fui, ya hice spoiler de todo. No, no, está bien. La, la manija, está, está perfecto, está perfecto. Eh, por ahí hay algo más, además de lo que contaste, si no queda en eso, de tu primer acercamiento a Spider-Man. Claro. Bueno, ahí lo, lo me había me mencionado antes, eh, que el primer acercamiento fue a través de, de estos eh, dibujos animados de Fox Kids, que recuerdan el, el Spider-Man, The Amazing Spider-Man, ¿no? Era, no. Sí, sí creo que sí. La de Fox Kids. Bueno, y nada, siempre me encantaron porque además era un punto de encuentro entre mis hermanos, va, soy de una familia de eh, seis hermanos, eh, eh, soy el menor, y era como que bueno, era nuestro momento de compartir, de estar entre nosotros y bueno, ver la... Esa, eh, ese momento y después hablar un poco de ello y quién era quién, quién interpretaba a Rinoceronte o al Duende Verde <ríe> o a, nada, a Jean Grey porque bueno este, siempre estaban todos los personajes eh, en boga y nada, este fue el primer acercamiento y luego que llega la película fue todo un hito para nosotros porque bueno, como que veníamos viendo una serie animada que nos gustaba tanto y ahora ver a un personaje interpretándolo en live action fue como que no, un boom sí. De hecho, est estoy seguro que la película la vimos más de 10 veces, en la, la primera. Y hacíamos, obviamente que hacíamos lexing de, de los momentos de, de ciertas escenas o diálogos que ya no sabíamos. Eh, pero nada, me, me hiciste desbloquear otra vez otros recuerdos con este tema. Te, te vas a emocionar. Sí, sí ya te vas a llorar. <risa> <y> que... <risa> <risa> Chao, mi hermano. Un emotivo. <risa> un, un episodio emotivo. <risa> Total. Eh, Hablando de películas, esta posiblemente sea la pregunta más difícil. Pero igual, hay que aclarar, no tenés que mencionar al mejor, simplemente al favorito. Porque esta discusión se, se viene. Sí, es picante. En, sí, hace mucho. De pero se, se habla de cuál fue o cuál es el mejor Spider-Man del cine. Yo pregunto ¿cuál es para vos tu favorito en el cine? No, el que mí, vos más querés. El que yo más quiero realmente es Toby Maguire, aparte que no es por nada, pero yo de más joven tenía como que la misma apariencia de Toby Maguire, o sea, era como medio, no. medio atontado, viste que él al principio es medio atontado, usaba lente, era así medio como que con, con vergüenza, él era, era el hermano menor, o sea, sé que él no tenía más hermanos, pero me refería, era así como que siempre detrás de mis hermanos, eh. <risa> y entonces no sé, como que sentí mucha afinidad de hecho yo tenía, ahora que me hiciste acordar yo tenía la ropa o algo similar cuando él se presenta en el, la primera vez en el ring que hace un, sí. un cosplay o una cosa ahí como ese, ese, traje ese traje muy casero sí. me acuerdo que yo tenía como una pijama o algo similar y lo usaba mucho porque bueno, me sentía muy este tenía como que mucha afinidad con este personaje y obviamente todo es para mí es uno de los mejores, y después en las otras, como que bueno, le empecé a agarrar cariño, en la 2, me adelanto, pero lo amé, lo amé, fue como que la 2 eh, no es todo, y ya bueno, en la tercera como que tuve ese conflicto con su lado oscuro, pero dije, nada, igual lo banco, y ahora que salió en esta eh, fusión, que sé que no quieres hablar de esta película, pero bueno, verlo ahí fue como que, oh, por Dios, gracias. <risa> Yes. No, no, podemos hablar tranquilo Así que ah, si quieres bueno. mencionar algo No, no, no, salir. pero verlo aquí en esta fusión de universos eh, de, de la última de, de Spider-Man Nada, a mí me, me, me volvió a enganchar De hecho, yo muy poco era de, de ver Spider-Man de, de Tom Holland Pero dije, nada, la, la voy a bancar y me las vi di Y dije, voy a verla Porque si, si sale esto, viste que está ahí como que son O no van a estar, no, ¿qué es? ¿Qué, viste que nos tenían ahí con esa tensión de que si van a estar o no, le eh, mm. dije, bueno, yo creo que sí, porque esto le interesa a la plata, <ríe> y de alguna u otra forma van a generar una, una película taquillera, así que sí va a estar. Entonces, bueno, la vi, la reviví, y fue como que nada, qué genial volver a ver a un personaje que, que quise tanto, y bueno, para mí, todo Iván Bay es el mejor. Gracias. <ríe> muy bien, M muy, buena, muy buena explicación, me encantó. Y aprovecho para aclarar esto de por qué no voy a hablar de las películas de Tom Holland. Ah. Primero, de No Way Home ya hablé en el podcast, está el episodio. Ah. Y de las otras dos no voy a hablar porque en algún momento de este podcast me voy a dedicar a hablar de las películas del MCU, de las eh, primeras tres fases okay. de la Infinity Saga. Entonces ahí entran las de el Spider-Man de Tom Holland. Y decidí hablar de estas películas de spider -Man. Muy bien. Nada más. No es porque no quiera a Tom Holland. No... Lo odiaba, se hacía el odiado y que no No, no. no. no, no. <risa> Lejos de eso. Sus películas, uh, más o menos, pero no. Me, banco a, a su espalda. Así que, sí. nada. Eh, bueno, sa saliendo de, del cine, te puedes meter en, en otros medios. Te puedes quedar también. O sea, puedes seguir siendo tu favorito, Toby, no sé. Pero. Saliendo del cine y aplicando a, a todo, lo audiovisual, a los cómics, a lo que sea, ¿tu Spider-Man favorito? A mí me gustó una versión, bueno, obviamente el de Fox Kid, el primerito que vi, me encantaba, no sé, me gustaba mucho cómo era, aparte que era muy jocoso, eh, y que me, eventualmente lo, lo he vuelto a ver, algunas así como que un episodio, por recordar, eh, me causaba mucha gracia, pero me acuerdo que hubo una serie eh, que la hizo en TV, ¿te acuerdas, no sé si la llegaste a ver. Que era de Spider-Man. No también. recuerdo. Y no sé, a mí me gustó mucho ese Spider-Man porque fue un Spider-Man más adolescente. Y se dice que es una. que fue una de las que inspiró a este. al Spider-Man de Andrew Garfield. menos Este. Nada, bueno, era la no serie no animada y era producida por NTV. A mí me gustó mucho. Eh, pero más porque, bueno, por la. El paralelismo en el que yo estaba viviendo de, de la adolescencia, mucho más grande, y la veía y como que abordaba un poquito temas más de adolescentes, del amorío. Si bien el Spider-Man lo hace, ¿no? Pero no sé, como que me gustó mucho y, y el recurso que utilizaban animado también era genial. Así que nada, le agarré como que cierto cariño a esa en particular. Eh, claro, las otras tienen su significado, ¿no? Pero me refiero, esta me gustó mucho. No, está perfecto. Eh, me, me, me sorprendió. Pensé que por ahí me ibas a salir con un Spider-Man más eh, popular, pero me gustó, me gustó, me gustó. Eh, Sorpresa. Interesante. La verdad que muy bien. No, no, muy bien. Está bien. Eh, y bueno, para ir terminando con el cuestionario, película favorita de Spider-Man, que supongo que más o menos ya lo respondiste, pero puede haber otra. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? te dije varias, pero... ¿Cuál crees? Y yo creo que, por lo que más o menos mencionaste, eh, puede que esta sea Spider-Man, la, la primera de... No, The o sea, a mí me gustó muchísimo la 2, estuve un tiempo muy fascinado ah, bueno. con la segunda parte primero porque ahora entendiendo ciertas cosas del cine y entendiendo, o sea, en su momento como que la vi bueno, me fascinó y tal, y estaba mucho más maduro el personaje eh, siento que esa transición que él tiene ese viaje de, de estar como ya entre porque ya la 2 fue más el amor de ponerle más peso al amor que a a su superpoder ¿no? uh -huh. eh, sí. y esa parte me pareció muy linda hoy en día como que viéndola y entendiendo un poco más eh, siento que está muy, muy bien estructurada además que la, la, la acción y todos los detalles que tiene esta, esta segunda parte obviamente era una segunda parte de un personaje y tenía que darlo todo para volver a, a armar taquilla eh, siento que lo hicieron genial y Alfred Molina lo amé lo amaba porque no se sé, me gustaba siempre me dio miedo pero a la vez lo quería mucho al Doctor Octopus, eh, y me acuerdo me hiciste recordar que de hecho yo tenía eh, el álbum de de las estampitas, o sea, de la, para pegarlo sí, sí, sí y lo, acá le hicimos figuritas, es, las figuritas. Pero... de nosotros le hicimos eh, barajitas para Mira, me gusta, me gusta <ríe> barajitas y nada, yo lo tenía y lo completé porque estaba muy obsesionado con la película o sea, no lo completé, me faltaron como como que las viste que las del medio son las más difíciles, ¿no? Eh, sí. Este bueno, y me gustó mucho, mucho esa segunda parte. Y, y nada, como que estuve muy fascinado. Así que eh, de, de todas estas, de Spider-Man, la 2 de San Raimi. Bueno, muy bien, muy bien. Y Villano, Villano favorito de las películas, creo que Acabas de responder, posiblemente, pero bueno, eh, por ahí me equivoco. Siempre me adelanto, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? No, no no. <ríe> no, sí, Doctor Octopus era lo máximo. Aparte que siento que estaba muy, muy bien eh, abordado y, y aparte que Alfred Molina como actor me gusta mucho. Eh, y no sé, su, su intención o el por qué él empieza a crear toda esta maquinaria, me, nada, me gustaba mucho. Eh, y que no era un mal así porque, bueno, voy a venir contra el mundo, ¿no? Como que tenía un motivo amoroso, un motivo eh, genuino de ponerle, ¿no? De, de Que algo lo estaba moviendo en sí. Y como lo, lo plantearon en pantalla, me gustó mucho. Así que, bueno. Yo sé que debería estar hablando de la primera, pero bueno, la segunda es como que... No, no, no, está bien, está bien. Seguramente muchos de los invitados van a terminar optando por, por la segunda, así que... De acuerdo. Va a ser algo... Algo recurrente, eso seguro. Bueno, entonces, me quedo con eh, Dr. Que genial, sí, sí. Sí, uno de los mejores villanos, también para mí, claramente, así que muy buena elección, muy buena elección. Bueno. Eh, bueno hablando en específico de esta película de Spider-Man, la primera de este Peter Parker, protagonizado por Tobey Maguire, y de esta trilogía que dirigió Sam Raimi, eh, ¿Qué, ¿Qué te pareció la película? Va, ¿qué, ¿Qué recordás eh, más o menos de, de la película? ¿De la primera? Sí. Ah, muy bien. Pensé que era de las tres, como dije, trilogía y yo, vaya, vaya. No, no, eh, este. Bien. Lo que más recuerdo creo que es la frase esa memorable de que, bueno, todo puede... Sí. Lleva una gran responsabilidad. No, pero a mí eh, siento que una de las escenas épicas para mí de de esta primera parte eh, es su primera batalla en el ring de verdad que sabía, me muy, aparte me dio muchas gracias porque él estaba decidido que lo iba a dar todo eh, y nada ver cómo ese personaje estaba como que transitando ese momento de que bueno tengo poderes vamos a ver para qué se usan o qué se puede hacer eh, me hizo sentir muy muy así similar porque a veces soy así como que bueno creo que puedo con esto no me importa vamos a hacerlo en el camino veo, eh, y como que me, me hacía recordar mucho eso, eh, y siento que esa, esa escena en el ring de la primera es una de mis favoritas de la película, y que bueno, como que también te explica un poco, o te, da, te va llevando al, al, a la trayectoria del personaje, porque después de ahí, bueno, pasa lo, lo que va a buscar la plata, no que deja ir al otro, como que se va dando cuenta de que sus acciones tienen una repercusión, o sea, como que, entonces bueno, eso, esa parte siempre me gustó me parece interesante. Muy bien, sí, sí eh, eh, en mi caso eh, a ver, la recuerdo con mucho mucho aprecio, esto que mencionaba de, de que eh, al menos yo hablé por, por todos, pero personalmente le tengo mucho aprecio a, a todos los Spider-Man en sí, al personaje y cada personificación en el cine la verdad que me gustó más o menos, me, me gustaron todas y, y las películas son geniales eh, es cierto que por ahí algunas cosas, como los efectos en específico los efectos, ahora con el tiempo por ahí envejecieron un poco mal, pero bueno, tampoco es horrible. Y sacando eso, la verdad es que la película es maravillosa. O sea, tiene un montón de cosas que, que ahora vamos a ir hablando, que no sé. Okay. El villano, Willem Dafoe es... Ah, es aunque es no amigo. lo mencioné eh, como lo mejor villano, a mí también... Eh, él tiene una sonrisa que, no sé, a veces como que no sé si te da miedo, te da como que grima, te da cringe, es como que ya va, ya va, no se rías. Eh, y, es, y lo interpretaba muy bien el villano de esta película y, bueno, me dejó me dejó muchas eh, pesadillas. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, al volver para No Way Home, parece que, o sea, no sé cuánto pasó, como casi 20 años entre una película y la otra y... Parece que me hubiera pasado dos meses. Por claro, de... como que seguía el... Seguía en el personaje. Exacto. Sí, como, sí. Ah, sí, sí, déjame buscar el libreto que lo tengo aquí en la cabeza. Y ya. Fuá, es es magnífico. Sí. La verdad que es magnífico. Eh, tiene muy buenas escenas de acción esta película. La sí. verdad que esto que comentabas de, de la escena en el ring, cuando tiene su, su primera pelea, digamos. Pero tiene varias muy buenas. Eh, tiene algo que... Lo noté al verla de nuevo hace poco, eh, que por ahí de chico no, no lo notaba tanto, que es esto del terror. O sea, Sam Raimi viene de claro. un palo de, de cine del terror, pero tiene transiciones y momentos. Que Me claro, al estar viendo una película. Sí, sí. Al estar viendo una película de Spider-Man, no lo pensás como un, un jumpscare o, o ese tipo de cosas, pero teniendo en cuenta ese dato de que San Raimi es más del palo del de cine de terror, tiene sentido y se nota, o sea, está bien aplicado a, a la película, eso está buenísimo, claro. La banda sonora que también es psicológica. Ahora, ahora me acuerdo, sí, eh, que lo mencionas, eh, de hecho la escena en la que Green Goblin se ve ahí al espejo y se habla el mismo, esa escena es psicológica, es... pero te, te marca, es como que lo ves a él en sus dos versiones, y eso eh, porque tiene un juego de cámaras también que sí sí sí ahora que lo mencionas sí es verdad eh, juega muy bien el suspenso y cómo a nivel psicológico te va dando terror porque no es que en terror con monstruos y, y cosas así sangre a, lo, a, ya, a demasiado no pero nada entiendo lo que quieres decir <ríe> Me, sí, sí, es... me fui porque de momento es... iba a decir algo tipo de voice y dije no, no, no, no, no estamos hablando de eso no, no, pero eh, está, está genial ese aspecto la verdad que me gustó en, en general es una película que la verdad que me gusta mucho no sé si de mis favoritas de Spider-Man, pero que me gusta mucho, eso seguro y, y bueno eh, nos vamos a meter con spoilers, ahora sí eh, para hablar de la película si no la vieron eh, Creo que todas las personas ya la vieron esta película, pero por las dudas está el aviso de spoilers. Eh, a partir de acá siguen bajo su propia decisión. Más o menos la película eh, nos cuenta la historia de, de Peter Parker que se convierte en Spider-Man porque lo pica una araña. Esta historia ya la vimos varias veces, iba a decir miles de veces, pero la vimos un par de veces sí. en el cine. Eh, pero ya se conoce, ya se sabe. Eh, de hecho, no me vas a creer, te, te creo sí, si no me crees, dale, dale. pero te juro que hoy, eh, en el momento que estamos grabando esto, okay. en mi trabajo, me pasó que estaba almorzando, eh, yo el día anterior vi eh, la película, y estaba almorzando tranquilo y, y como que se me nula la vista, viste como cuando se te mete una basurita en el ojo, te pasa algo y okay. como que tenés ahí la vista medio tapada y fue como, bueno, por ahí no sé, un papelito o algo y te juro, baja una araña, no bajó <risas> enfrente mío, se me puso a, adelante y yo me quedé como, me estás cargando ¿Me vas a picar o, sea, ¿o qué onda? ¿Qué es esto? ¿Universo? No, claro, <risas> yo no sabía, matarla no, porque yo no, no mato no me gusta matar arañitas, hormigas no, no me gusta, ok, eh pero no sabía si correrla, si eh, quedarme mirándola, si como decirle, bueno, pícame, porque bajaste hasta acá, fue, o sea, más o menos como a la escena, cuando estás sacando fotos que baja la araña y lo pica, idéntico. Tuviste Yo tu propia como, escena, ¿sí? tuviste tu propia escena de Spider-Man y, y nada, no te avisaron. Pero fue... Fue increíble, ¿Y si la verdad. Te, que... ¿Y si te recordar el meme de, de pero que la araña pica a un humano y dice, ah, la araña, y después la araña sale diciendo, tengo poderes humanos. Y de ratito sale que estoy depresiva. Tengo depresión. Sí, <risa> sí yo, yo vi el mismo, pero decía, voy a dejar la carrera. <risa> eh, Mira, muy, muy bien. buenísimo. Muy bien, sí, sí. Eh, menos mal que, sí, no, no, que no es al revés. <risa> Estaríamos con un montón de arañas... Con problemas, yendo al psicólogo... Sí. <risa> pero, <risa> Hablando de películas... Pero fue, <risa> fue, fue muy loco, la verdad que fue muy loco... Sí. Eh, y bueno, a, a Peter lo pica... Esta bendita araña... Que le da todos sus poderes... Eh, y... A la vez... Que, que, o sea Está asimilando... Como vos bien dijiste en un momento... Esto de ser... Eh, Spider-Man... Eh, que de hecho... Agradecemos al presentador de, de esta lucha clandestina que le puso a Spider-Man porque él se iba a llamar de otra manera. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, que le dice otro nombre. <risas> espantoso, espantoso, y el presentador... Sí, no, sí. Spider-Man, no, no es, Spider es verdad. Eh, así que gracias. Eh, está como esta, este paralelismo de la adolescencia, el crecimiento y encima convertirse en en un héroe con poderes, hay muchos momentos incluso que esto de los poderes también eh, están llevados eh, a lo que es crecer. Claro, totalmente. Es un coming on age, on age como dicen, que se van, es, está el paralelismo de lo que estás viviendo, creciendo con lo que es las decisiones de la vida misma. Sí, sí. Como, um... Y como vas entendiendo que cada acción que tomes en tu vida... De, de alguna u otra manera va a tener repercusión Al igual que, el, que él Con el superpoder Sí, sí. sí además eh, La adolescencia y sus cambios eh, eh, Y los Esto de crecer eh, Sí, eh, no solamente Crecer, sino eh, Por ahí que te crezcan Pelos y eh, claro. eh, Los granitos En la cara eh, Empieces a ver mejor o peor, o que te pongas más cuadrado, ¿viste? Claro, eh, eh, todo eh, representado en los poderes, en las habilidades, en esto de ser un héroe. Eh, también hay otra escena bastante gráfica, que a, a, en su momento cuando veía esta película ni pensaba en eso, ahora es como que, ah, mira, que es cuando está practicando con la araña en la habitación sí, sí. y la tía May va y dice, che, ¿qué pasa? mucho ruido, no, sé. no tranquila, estaba haciendo ejercicio y está toda la habitación eh, con telarañas bueno, cada uno le dará su significado cada bueno, quien quiere lo que quiera ver, que lo vea <risas> exactamente, pero va todo ahí de la mano entre lo que es crecer dentro de la adolescencia y, y los poderes eso está buenísimo, y además obviamente el amor que de hecho, eh, eh, si mal no recuerdo, y qué mala memoria porque la vi ayer la película, pero empieza eh, relatando Peter la película, eh, comentándola como una historia de amor, claro eh, con, con Mary Jane, eh, y eso obviamente en la adolescencia es no, y uno, en Las historias que uno Justamente. se inventa con, con los, las personas que uno empieza a considerar o sentir algo por esas persona, y, que nos inventa uno y a dedicarle cosas sí. pero sí tienes razón eh, me acuerdo de hecho esa historia me parecía muy linda y que bueno que tiene uno de los momentos más emblemáticos de de la de lo romántico ¿no? Eh, esa película sí el beso. El beso. Estaba esperando que vos lo dijeras por si acaso dije, no, no me quiero adelantar por si acaso. No, yo tenía miedo a ver si decía otra cosa y, y vos decías, no, el beso no, el, el, otra. No, no, no. Si el beso es... El beso es una representación el... de la película, o sea, tú ves ese beso y ya sabes, Spiderman. De hecho, que lo han eh, parodiado en parodiado, diferentes, en diferentes sí. películas o series, eh, haciendo referencia a este momento que, que bueno, fue todo un hito en ese en ese año. No, sí, ese beso es... Eh, es icónico realmente. Eh, así como dijimos, Spider-Man es icónico, ese beso es... Eh, no, no me animaría a decir eh, que es el beso de la historia del cine. Claro. Porque debe haber otros. Pero, top 5, creo que sí. O sea, ahí, está ahí, debe estar con un grupito de besos de la historia del cine, que la verdad que... Eh, además el contexto, porque fue salvándola a ella de varios acosadores que ah. querían robarle aprovecharse de ella él va, la defiende sí, eh, la salva por segunda vez porque ya la había salvado antes en, en un ataque del Duende Verde y oh. y, y, y ese amor eh, amor, es el sí, amor genuino amor genuino ese primer amor que uno le da todo ese, ese primer amor que uno dice nah, esta es y para siempre sí sí Completamente. Eh, la verdad que, nada, eh, la escena y, y toda la relación a lo largo de la película, la verdad que. y de la trilogía, es magnífico. Es no, y, y también eh, eh, el, el punto de la, de la amistad, que bueno, que lo vemos con, con James Franco. Sí. Eh, Harry, ¿no? Sí, Harry. Harry Oswald, exactamente. Harry, exacto, que ese, ese, esa amistad entre ellos, como también va creciendo, porque hay amistades que pueden ir para mejor, o otras amistades que. Se pierden en el camino. Y, y bueno, que estábamos abordando ese tema de la adolescencia, que es un, un, un como dirían intensamente, uno de los. de las piedras eh, importantes. Exactamente. Sí, sí. Eh, la verdad que está. Eh, bueno, ahora que mencionabas eso, eh, está el, el amor y, y la familia. Claro. Porque eh, la, la muerte del tío Ben. Eh, la tía May como su sostén en cuanto a, a, a, a cómo estaba él eh, en, en esta situación, de, de lo que había pasado con el tío Ben, después en la segunda también, cuando tiene todo este camino de dejar de ser Spider-Man y, y después volver a ser este héroe que, que todos necesitaban, eh, o sea, la familia juega un rol fundamental y esto de la frase icónica también eh, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, y eso le quedó mal nada, ahí. todo. Sí, sí. Eso, de hecho, al, al final de la película lo menciona nuevamente. Como bueno. eh, esto lo tengo que seguir, me lo tengo que tatuar y lo tengo que seguir. Eh, es mi al pie de la letra mi, mi, ¿Cómo es? El leitmotiv. Like de, Exactamente. De, es de, es el Parker. Por, porque es eso. Ni más ni menos. Y la verdad que. Eh, me pareció genial, me pareció genial. Todos estos eh, puntos, la verdad que eh, están muy bien en la película. No, y eh, yo más creo... allá de ser una película de superhéroes, es, se representa sí. muy bien todo esto. No, yo creo que sigue sosteniéndose a nivel eh, actual, o sea, sigue siendo una película que, que de hecho hablamos hoy en día por, por esto, porque de alguna manera sigue teniendo repercusión, podría decirse, eh, en las vidas de cada quien y que te pones a ver te podrían servir para em em empezar algo, como que bueno, no importa la edad que tengas eh, esto siempre va a ser vigente, esto siempre te va a impulsar en algo, en lo importante que es la amistad, el amor, saber que una responsabilidad lleva, hasta en el trabajo te lo dicen eh, ciertas responsabilidades llevan o cierto cargo tiene ciertas responsabilidades eh, lo importante de todo esto y bueno, como que hablamos de, de que toda esta producción se mantiene vigente. Vuelvo a repetir porque siento que estaba perdiendo el hilo. Eh, nada, que se mantenía vigente por la importancia y la relevancia que es para cada quien en la vida. Y que bueno, compartirla después con, los, con, con el sobrino o el hermano o alguien más, es como que bueno, este es mi legado para ti. ves para hermano uno. Sí, sí, claramente. Um... Incluso hasta parece que el tío Ben sabía que iba a ser una despedida y, y queda en esas enseñanzas. O sea, ese apoyo, ese último apoyo que necesitaba de parte de él y, y para que siga adelante, básicamente, con esto. Exacto. Eh, eso está, la verdad que está buenísimo. Y también algo que me gustó mucho de, de esta película y que me gusta. Es esto, otro paralelismo de. El héroe y el villano, porque prácticamente al mismo tiempo tenemos este crecimiento que hemos explicado de Peter convirtiéndose en Spider-Man y asimilando todo esto que le está pasando, probando sus poderes, eh, viendo para lo que puede utilizarlos y lo que puede hacer con ellos, pero además el villano que prácticamente nace, crece y muere... Eh, a, a, a la par de, de su héroe. o sea, es como que tienen los caminos eh, al mismo tiempo y de hecho en varias escenas pasa de que vemos eh, el momento en el que a Peter lo pica la araña, va a la habitación, eh, se acuesta y de ahí pasamos al momento en el que Norman eh, prueba este suero y se Convierte en el duende verde claro. y así varios momentos, incluso los cruces que van teniendo entre ellos. Eh, y esto que mencionábamos de, de William Dafoe, que es un villano eh, como Green Goblin, es un villano impecable. La verdad, que eh, está muy bien desarrollado. Total. Eso me Ahora me que mencionaste muchísimo. eso, me hiciste, no sé, como que lo de paralelismo para apoyar lo que decías era como que, bueno, eh, vemos en este paralel, paralelismo de historias, vemos como el, un poder puede ser usado para el bien y para el mal. O sea, como puede esa, esa balanza que nos da la película de ver, eh, nada, cómo puedes llevar como persona, si alguna responsabilidad se te da, la llevas para lo bueno o para lo malo. Y que siempre hay un punto medio también. Sí, sí. Y de hecho también, eh, dentro del personaje Norman están estas dos caras, porque eh, está Norman Osborn y está el Duende Verde. O claro. sea, son eh, dos personajes dentro de una persona, eh, y esta escena del, del espejo que, que la habíamos mencionado, que es brillante. Sí. Realmente es una clase de actuación, diría, porque la verdad que es magnífica. Sí. Es una, un momento increíble. Comparto exactamente con lo que dices, porque, bueno, ese momento siempre me impactó y, de hecho, todavía lo recuerdo muy bien. Así que sí, es una clase. Creo que ahí se puede sacar muchas eh, matices de un personaje y qué hacer o cómo hacer cuando tienes un monólogo y cómo desarrollarlo para presentarlo de una, de una manera especial. Pero, eh, hay que hay que estudiar un montón para llegar como <ríe> William Dafoe. No, obvio. Eso no se logra de un día para el otro. No. Eh, y de hecho, William Dafoe ya tenía una carrera establecida hasta este momento. Eh, y nada, eh, lo que hace es, es increíble. Y lo, lo mencionamos, casi 20 años después. Lo volvemos a ver. Otra vez. Y parece que, que pasaron. Dos de, días. Dos días, o sea, nada. Eh, realmente parece que fue la, la siguiente película, porque volvió al personaje de manera impecable. Eh, la verdad que... Y en esta película es un villano que... Eh, lo ayuda a crecer a Peter. Eh, no está involucrado en lo que es la muerte de, del tío Ben, que es eh, un golpe importante para Peter y algo que es bastante significativo en su vida, pero eh, con otras acciones eh, lo termina consolidando como héroe a, a Spider-Man. Y, y en eso creo que es un un villano que fue bastante completo para, que, para lo que es Spider-Man. Exacto, y que lo vuelve a repetir, la, o sea, como que de cierta manera, también lo hace en esta última película, en la que lo volvimos a ver, también, a sí. pesar de ser toda la situ situación, enseña a este otro Peter a vivir o a, o a saber que, eh, por, el porqué de sus poderes y para cómo llevarlos, ¿no? Y cómo ser más maduro en ello. Se repite. Exactamente. Ahora pues, me sí, pongo sí, a pensar si sí. sí, repite como que esa onda de, de la madurez. Y algo más que, que tiene esta película, que la verdad que eh, no la recordaba de esta manera, pero al verla de nuevo la verdad que me quedé bastante sorprendido, son las escenas de acción. Creo que eh, las peleas que tenemos en esta película son increíbles, muy buenas, muy buenas y varias entre... Spider-Man y, y Green Goblin. Eh, me gustó mucho la del edificio que se está quemando. Claro. Eh, porque además es, o sea, de los dos lados, es el héroe que va a salvar gente aunque el edificio se esté quemando. Es su deber y lo va a hacer. Y es el villano que con tal de convencer a, a Spider-Man, porque en ese momento lo quería convencer para que se uniera a él, eh, simula ser una persona que, que está pidiendo auxilio. O sea, es. Ay, sí, sí genial. Es cierto, y, sí, es cierto. Y, y la pelea es, es magnífica. Es magnífica. No, y, y el momento en la feria es. También. Es un momento icónico. Sí. Eh, de hecho, me sorprendió mucho. Eh, esa, esa escena de bueno cómo iba él luchando a pesar de que estaba toda la gente, de que este se iba a derrumbar, que, que bueno, jugaba con eso. Eh, pero sí es verdad, me hiciste sí recordar cuando se hace pasar que es una persona que está pidiendo ayuda. ¿Y cómo jugaba con eso el, el duende? Como que es con esa jocosidad, esa forma de, de hacerse como que el sufrido, el, el pobrecito. Y en este momento es cuando sale la canción de Spider Man, Spiderman. Man. What? Sí, sí. sí. Amaba, amaba esa chinita. Creo que vuelve a salir, ¿no? En otra película. Sí. Eh, sí, eh, ella tiene como otro guiño. Yo la recordaba que la cantaba una, una <ruch> chica. No sé si fue en la segunda. Tendré, voy a eh, investigar, pero sé que hay un guiño con esta otra, con esta misma persona que la canta. Eh, así que, sí, pero creo que vuelve a, vuelve a aparecer. Eh, sí, la verdad que referencias hay varias. Anoté algunas, ahora antes de terminar, las voy a mencionar. Muy bien. Pero sigo sí, volviendo a lo de la escena de acción, eh, increíble esta de, del edificio, eh, la de la lluvia, que era lo que mencionábamos antes, claro. eh, justo en el momento del beso, cuando sí. la salva Mary Jane, eh, es una pelea cuerpo a cuerpo que tiene con, con todas estas personas, que es increíble, la de este festejo también con, con los eh, inflables gigantes, caí los efectos eh, repito, no envejecieron muy bien no, pero bueno si sí, se ve se hoy en nada. día uno lo ve y dice mmm. y bueno rarís es <risa> vamos a repetir de nuevo que no entendí eh, no pero una <risa> volviendo a, a las, esas escenas de pelea también una de, para mí me fue muy fuerte la escena final ese, ese golpeteo y además que están dialogando es como que eh, los personajes se ven enfrentados entre ellos mismos, como que bueno, ya el poder los llevó a cada uno en su máximo, y ahora a luchar contra ellos, y a mí, bueno, un poquito de, de, de spoiler, pero esa, ese momento en que se sor, eh, sorprenden a con su misma tabla, y, hace, y se muere, bueno, queda ahí, porque no sé si muere o no. Este, eh... Queda como que muere o no muere, ¿verdad? Siempre fue así. Igual como lo entierran al final, pero eh, dan a entender como que el personaje quedó su esencia, pero no murió, ¿o sí? Sí, yo tenía entendido que muere, pero después lo que vendría a ser la parte del duende verde. Claro, la agarra Harry, como ¿no? Que queda, claro. Como que claro, queda ahí eh... ese, esa esencia de él para, y, y Harry con, con la debilidad de mente que tenía, por bueno. Eh, el ex amor que era ella, después esa carencia del padre, ya, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Eh, la venganza también, porque recordemos que Harry lo ve a Spider-Man, que, que lo deja en trae el, el cuerpo de, de Norman, del padre, entonces jura venganza a Spider-Man, porque piensa que él lo mató. Muy bien, ya me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Y, y, y, y, y además toda esta cosa que se armó en el Clarín eh, por, por el periodista... JJ J. Jameson, mm. interpretado también por el genial JK Simmons, eh, de culpar a Spider-Man por todo, o sea, él claro. no era el héroe, era el villano, entonces también con esa cabeza que le hacían a la sociedad, una representación muy buena de lo que es el periodismo y, y los medios, eh, no todo, pero en gran parte con la sociedad de que te cuentan tal cosa y es así y mucha gente se lo termina creyendo o termina tomando eso. Eh, claro, lo, lo vendían como un villano y J Harry cuando ve lo que pasa, ¿qué más? o sea, <risa> también ahí, eh, Peter fue medio, eh, como que no tuvo muy buen timing, podría haberlo llevado en otro momento o asegurarse de que Harry no esté. Claro, como que mira que primero, se abre la equinita. algo quedó, <risa> equilita, quedó justo ahí. Justo lo engancharon, pero pero también toda esa cosa que se generaba eh, con, con esto de poner a Spider-Man como el culpable de las cosas que pasaban, eh, y encima de esto, que, que Harry lo ve ahí, bueno, eh, influenciaron bastante en que después quiera vengarse, digamos. Eh, pero sí, sí, eh, la verdad que en muchos aspectos una gran película, la verdad. Total. Total. Estaba acordándome de que, no, de la escena del puente, cuando él, eh, el duende verde le tiene así las dos, como que la decía entre Mary Jane y el grupo de niños en el periférico, en el, de nada, me acordé de ese momento, que le decía, bueno, como que lo pone ahí a dudar de, de como superhéroe, qué es lo que va a, a considerar más, o el amor o el, una relación, o el cuidado de la, de la gente. Nada, me acordé de eso. <ríe> ¿Por qué lo traía a sí. No sé, pero bueno, me No sé, pero eh, es una no no es un, un muy buen momento. Además, eh, pone, digamos, al héroe, eh, esto también atado con, con lo del edificio en llamas, que no me importa que sea peligroso, me voy a meter igual. Eh, esto también, o sea, no elige entre uno ni otro, o sea, salva vale. primero a, a Mary Jane y después hace una acrobacia, y salva a, a los chicos, y no lo suelta, o sea, es como que está ahí firme, y, y eso está está buenísimo, porque es la esencia de, del héroe, ni más ni menos. Y yo me acordaba viendo esa escena, eh, no sé si te pasó, incluso no sé si habrá sido de inspiración, puede que sí, de la escena de El caballero de la noche, cuando Joker manda a los dos barquitos, eh, uno con... Eh, prisioneros de una cárcel y otro con eh, gente, eh, claro, gente ahí, y hace elegir que entre ambos barcos tiene uno el detonador del otro porque tenían todos explosivos, entonces podían decidir si hacían volar al otro o no para liberarse. Eh, nada que ver por ahí, pero no <ríe> a acordar sí, de sí, esa escena, que, Tienes... buenísima también. Comparto, comparto, y me parece bueno para pensar. Yo, yo digo que, eh, de alguna u otra manera, las películas o las series o los personajes te inspiran para escribir. Eh, te lo digo porque estoy estudiando guión de cine y mayormente nos hacen ver películas, nos hacen como que, bueno, eh, escribir, y cada vez que estás escribiendo o presentando un, un momento, de, de, un fragmento de lo que quieras narrar o contar, eh, siempre los profes te dicen, bueno, mira esta película que tiene cierta similitud en lo que quieres narrar, en lo que transita el personaje, eh, el mensaje o el diálogo, pero siempre te inspira, no es como para decir, ah, me voy a copiar esto de acá, no, al contrario, cada quien puede contar lo mismo, pero de diferentes maneras, al ver que, cómo contar eh, la elección de un personaje o de un superhéroe ante dos situaciones, ante dos poderes entre lo, lo que consideramos malo a lo que consideramos sí, bueno. Sí, sí. Eh, bueno sí. sí, y además, eh, ya que estás estudiando guión, este guión es genial, la verdad que está muy bien. Sí, muy completo, muy completo, y de hecho como que recordando como que cada escena tiene un motivo para continuar la otra, o sea, bueno, obviamente está súper bien elaborado y estudiado, eh, pero como que no, le, no hay fallas, o sea, como que no hay... No hay, como, no hay agujeros. Capaz ahorita, ahorita no recuerdo muy bien, porque bueno, no lo vi del todo, hace rato que la vi y no me acuerdo muy bien, no la analicé tampoco, eh, pero sí siento que bueno cada motivo del personaje está muy bien anclado en los paralelismos que acabamos de hablar, entre lo bueno, entre lo malo, entre crecer, saber qué vas a querer, o sea, todo está muy muy bien detallado para que el espectador más allá de que quede que satisfecho, sepa que el lema de la película, todo poder conlleva una responsabilidad, en todos los sentidos que tú quieras llevar, pero bueno, como que se reduce a eso, o sea, el mensaje de esta película, por más que ya está repetido, por más que ya todo el mundo lo diga, eh, es claro. Yo siento que esa frase ya la armaron de principio, y bueno, ¿esto va a ser la película? ¿Cómo lo vamos a contar? bueno, así, y desarrollaron todas las escenas exactamente, sí, sí, sí eh, bueno antes de terminar, no sé si querías agregar algo más a, a todo lo que hablamos eh, por ahora no, siento que ya hablamos eh, un montón y dijimos gran parte de, de, de esta importancia de esta película y más, de, siendo una de las primeras de todas estas trilogías eh, nada, como que nos da un un valor bastante impresionante y bueno, lo que nos quedaría decir sería el valor que le damos cada uno, ¿no? Sí, la valoración. Sí, es verdad. Eh, pero antes de eso quiero mencionar algunos detalles, algunas cositas Dígame. que eh, Vamos eh, con los detalles. encontré en la película que me gustaron para, para destacar. Primero que nada, presentan a, a Spider-Man como eh, el increíble o el sorprendente Hombre Araña, que en inglés es The Amazing Spider-Man, el nombre que lleva en los cómics. Que de hecho fue el título para las películas de Andrew Garfield eh, Tenemos este momento que lo comentábamos Antes de empezar a, a grabar, que charlábamos un rato De la cafetería Esto fue eh, algo que, me, que la verdad que me impactó Porque yo no tenía ni idea Cuando estoy viendo la película, tranquilo Me encuentro con que la fachada de la cafetería En la que en un momento trabaja Mary Jane Me parecía familiar es como que... Ajá. Che, pará, es de algún lado. Y al toque, me acordé Tic Tic Boom, película protagonizada por Andrew Garfield, o oh, casualidad, que fue también Spider-Man en el cine, y es la misma cafetería yeah. de esa película. Un detalle que nada que ver, pero me encantó. Sí, pero sí. suma, ¿no? Eh... No, pero está muy bueno, está muy bueno, a mí me encantó, o sea, no no, no me lo veía venir. Ahora que lo dices, la recuerdo, porque a mí también Tic Tic Boom me encantó. Sí. Eh, peliculón Y me interpeló en muchas situaciones Sí, a mí también, gran película <ríe> Gran película y nada Qué bueno saber eso, que era la misma O sea, como que, nada, cierta locación similar Y que Reduce gasto, seguro esta, esta locación ya salió en tal película Y te dicen, bueno, vamos a buscar. No, la verdad que eh, genial y, y además el actor, o sea, eso es un detalle Que cierra por todos lados Justo el, sí. el actor Que interpretó eh, el rol principal en Tick, Tick, Boom, en ese mismo lugar donde tuvo un momento musical maravilloso Aparece también en una película de Spider-Man, genial, la verdad que es genial eh, Una escena que también me gustó mucho, que no la mencionamos, pero que me parece... No sé si toda la, bueno, sí toda la escena también, pero hay un detalle, que es eh, cuando Peter llega a, a su departamento Que tienen esta escena eh, de acción de gracias, creo que era eh, que se esconde Peter y como estaba lastimado eh, cae la gotita claro. de sangre sí. y está eh, Norman Cierto. ahí medio sospechando. Después sí. se termina, se termina atando que cabos sueltos y se da cuenta de que Peter era Spider-Man, pero es tensión pura y genial. E ese es, ese es el, el ejemplo de un suspenso que no es terror pero que es suspenso aplicado a, a, a esto, a, a una película de superhéroes. O sea, es genial. Es una escena maravillosa, un momento increíble. Y, y nada, eh, creo que hasta ahí mencioné todos los detalles y ahora sí, eh, las calificaciones. Si tenés, si no tenés, podés no decirla, pero si tenés, la que sea, te escucho atentamente. No, a mí la calificación de verdad de esta película, por más que... Ah, bueno desde hace tiempo y más por el cariño que le tengo eh, Para mí es un 10 de 10 no le reduzco nada porque el, el valor que tiene para mí eh, le hace llegar a esa calificación yo aparte aclaro yo soy de que las calificaciones las abordo por lo que me hace sentir no es porque a nivel técnico a nivel guión como que tal Sí hay cosas que veo de esa manera y digo, bueno, le faltó una cosa aquí en este guión, yo lo hubiera llevado de esta manera. Eh, a nivel técnico, como que estas partes no, tal. Pero a mí, del, hay películas que son 10 de 10. La valoro un montón, más por lo que significó, por el, el, el aprendizaje que me dejó, por... En ese aspecto. Y a nivel técnico y de efectos, creo que en su momento era lo máximo. O sea, era como que, que O sea, por más que hoy en día le veamos los detalles, para ese momento, 2002... Sí, Era sí, peliculón sí, sí. y con todo eh, Sí, además eh, En específico esto de los efectos Visuales que por ahí fue lo que Más ruido me hizo al verla eh, En estos tiempos, digamos En donde además el CGI es como La locura, o sea, llega a niveles En los que ya no sabes sí. qué es real y ah. qué no Por la perfección que se logra en algunos Casos, en algunos otros no Pero en algunos casos se logra una Perfección impresionante eh, claro, verla ahora es como... Mmm, hay cositas que... Sí, como que ya juzgan, Pero la verdad sí, que sí. no tampoco arruinan la película, porque si de última arruinara la película, si fueran muchas escenas o muchos momentos en los que pasan eh, con efectos eh, de esta calidad a lo que vemos hoy en día, bueno, por ahí te la bajo un poco, pero la verdad que no, no, no claro. es el caso. Eh, yo creo que la única escena así que a mí siempre me descolocó y es como que me saca viste que hay un momento que uno dice nada no puede ser <ríe> que es cuando ella eh, viste que cuando tiene el duende a, a, a mary jane de un lado y del otro a los niños cuando se cae en la garra y después como que bueno la ayuda ella se cae de nuevo y de alguna manera se agarra de la de, de una barra pero de una distancia que uno dice si eso llega a pasar, ahí quedan los brazos. Ella se, o sea, se disloca, se sí, hace sí. algo. Eso creo que fue la única escena así que yo decía, siempre me sacaba. Era como que... <risas> es verdad, sí, sí. Todo conveniente para, para la trama, obviamente. Como pasa siempre. Esas cosas las perdonamos, siempre. Eh, y bueno, en mi caso, Spider-Man, para mí es 9-10. de eh, Ahí. Okay. La verdad que... Nada, Sí, estaba, estaba no ahí cerca. No sé si va a llegar al 10, creo que no, no iba a llegar al 10, pero creo que un 9 es eh, bastante aceptable, teniendo en cuenta eh, lo mucho que me gusta de esta película. Eh, y en comparación por ahí a la segunda, que como bien dijiste vos, y como va a pasar seguramente con todas las personas invitadas a este especial, va a ser posiblemente de las más favoritas. Eh, que no también en mi caso no es mi favorita de Spider-Man, ya llegará su momento en el que lo diré, pero está ahí, o sea, es de las mejores, claramente, y esta está ahí, así que por eso la calificación de 9. Y bueno, terminamos con este episodio, hablando de la primera película de Spider-Man. Muchas gracias, muchas gracias, Javier por, por estar acá, la verdad que un gustazo que hayas estado. Gracias a vos, más bien, por, por la invitación, gracias y... Fue un gusto también, eh, me encantó esta charla, eh, la pasé muy bien. Eh, ahora voy a estar atento de todos los diálogos que vayas a tener de las próximas películas. Por favor. Eh, gracias, gracias de verdad. Gracias por, por venir. Tenés el espacio, obviamente, para mencionar tus redes, eh, de todo lo que haces, así que bueno, el espacio es tuyo. Bueno, eh, no, en todas las redes estoy como Javes Speech, básicamente eventualmente voy compartiendo las cosas que veo, tengo rato que no posteo mucho porque bueno, full trabajo full estudio en el último año de la carrera y Exactamente igual así. estoy escribiendo una película y es todo, todo un tema escribirlo uno cree que, ah sí, esta película es tal pero bueno, hay un trasfondo y una estructura de cómo se escribe cada personaje, cada movimiento, cada pulso y, y es difícil <risa> Eh, nada, mantener un timing, como que bueno, que, que haya un porqué, una razón, bueno, eh, así que estoy en eso. Y a full trabajo, porque bueno, hace poco cambié de trabajo, estoy trabajando de community manager para una empresa, un medio, una agencia de, de, de publicidad, y bueno, es, eso es lo que puedo contar. Eh, y nada, de, era lo de mis redes, perdón. En todas, have speech. Discurso e inglés, speech. Eh, y nada, así que eso. <risa> Genial. Eh, igual, como siempre Todos los enlaces van a estar en la descripción De donde sea que estén escuchando esto Así que quédense tranquilos que lo van a poder Encontrar a Javes por ahí En mi caso, como siempre Me pueden seguir en Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube Donde están todos los episodios subidos al canal En formato de video, mi Instagram personal Panchan Raccoon, Leatherbox y Medium Sebar el Guido Gracias nuevamente, Javes, por estar en este episodio especial hablando de Spider-Man, en este caso de la primera película de Spider-Man, la verdad que un gustazo que hayas estado por acá. Un gustazo también, nos vemos. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.